Bien, gracias. Eh, muchas gracias, Francis, y gracias a los demás miembros del equipo de De Mañana, que nos permite llegar a ustedes cada día. Este es su programa de mañana. Miren, en el día de mañana, precisamente, eh, la justicia dominicana eh, realiza una serie de actividades a partir de las nueve de la mañana, donde habrá una una audiencia solemne a las nueve en punto, donde se abrirá la actividad de los tribunales para el año 2022. Es de manera simbólica, por supuesto, porque los tribunales no cierran como ocurría a, a partir del, del, hasta el año 97, 90 mil más o menos, por, eso, por esos años, hubo un cambio a partir de las modificaciones que se le hicieron y los procesos que se llevaron a cabo en esas épocas para modificar la justicia nacional. Creo que hasta la, la Suprema Corte que presidió el magistrado Subero Isa fue en que las vacaciones dejaron de ser colectivas a fin de año en la justicia. Es decir... Eh, cerraba el día 22 de diciembre y abría el 7 de enero con una audiencia solemne eh, la tradición se ha seguido, eh, el día 7 es el día de la justicia ese día se abre de manera simbólica eh, se abre el año calendario para la justicia nacional el 7 de enero, es decir mañana a partir de las 9 con la misa solemne luego a eso de las 11 eh, habrá una una, una ofrenda floral y regularmente, eh, una, después de la ofrenda floral, entonces hay un, un, un encuentro, no eh, una, eh, unos discursos que dan los presidentes de corte donde hacen un recuento de lo que ha sido el año de trabajo de los tribunales en este caso regionales, porque aquí se hace en la corte, en los lugares donde no hay corte, se hace en los tribunales de primera instancia, que incluyen Jugado de Paz y primera instancia. Bien, eso va a ser en la actividad de mañana. Eh, ¿qué, ¿Qué significa para la, para la República Dominicana? ¿Qué significa esto? Sobre todo para los usuarios del sistema judicial dominicano la justicia tiene grandes retos. Uno de esos grandes retos es volver en, en este año a la virtualidad, volver a la virtualidad a aquellas cosas que pueden ser virtualizadas. Es decir, durante la pandemia se vio la necesidad de que se pusieran en práctica una serie de acciones con la finalidad de poder recibir el servicio de la justicia sin necesidad de estar presente físicamente en el tribunal o en la oficina de que se, tra de que se trata. Eso eh, fue declarado irregular porque ciertamente no había una ley que lo sustentara. Eh, pero sí se notó y, se, y llegamos a la conclusión de que se trataba de una salida interesante e importante para evitar el contagio del virus, para agilizar los procesos, para, bueno, para una serie de situaciones que se, que se daban que eh, a nosotros de alguna manera nos convenía. Era muy era factible, ¿verdad? Para un para un abogado poder depositar unos documentos en el juzgado de, de, de instrucción o de la instrucción de Barahona, por ejemplo, sin necesidad de coger a cuatro o cinco horas de camino a Barahona, o a Baní, o a Montecristi, y usted lo podía hacer vía, vía virtual. Eso era realmente algo interesante. Y eso yo pienso que la justicia tiene que retomarlo de la manera como debió retomarse en principio, que quizá pudo haberse aprovechado el tema de la pandemia para agilizar un, pro, un proyecto de ley en ese sentido. Pero la Suprema Corte de, de, de Justicia en ese momento entendió que la premura podía resolverse a través de una resolución de la Suprema, cosa que no legalmente no era lo, lo más conveniente. No se hizo y eso se fue al pique. Se cerró, el, el, el, el, creo que fue el día 11 del mes de diciembre, 11 o 12 del mes de diciembre, se cerró la plataforma y ya hay que ir presencialmente a hacer toda diligencia judicial. Entonces, ese es un reto que tiene la justicia, porque indudablemente que la virtualidad no es mala, no es mala, independientemente de lo que algunos piensen, de lo que algunos digan, independientemente de una información que se dio en, en su momento que era, que fue un gran, una gran mentira, o sea, un fake news, como dicen. Es decir, eh, hay, hay un 70% de brecha digital en, en la República Dominicana y se dijo... Que los abogados no manejaban, eso es mentira. La brecha digital entre nosotros no es esa. Si sí la hay, si sí la hay, pero es muy mínima, porque aquí todo el mundo tiene un celular y está conectado. Entonces no hay brecha. No hay esa, no hay, no hay esa, esa brecha informática, no hay eh, ese problema que pudiera tener otras naciones con más atraso en ese sentido que la República Dominicana. Entonces, yo pienso que la justicia tiene que retomar ese aspecto. Que es necesaria una ley, hay que, hay, que, hay que hacer un proyecto de ley, hay que presentar un proyecto de ley, hay que trabajar un proyecto de ley con la finalidad de que se apruebe y que se apruebe de manera debida. Porque hasta ahora lo que vimos en, en la lucha, en esta lucha, fue una actitud de... de, de poco poco encundiosa, una actitud de poca voluntariedad hacia el desarrollo de la justicia y hacia la aplicación de métodos, maneras eh, sumamente ágiles, sobre todo que dos no, cosas importantes y que hay que mencionar. Primero el tema de la pandemia, lo que ahora en este momento la justicia pudiera estarse eh, trabajando vía virtual si todavía tuviéramos la plataforma abierta, pero está cerrada, producto de una disposición de una decisión. Pero ¿qué pasa? Que eh, ahora tenemos un rebrote a través de la variante O. Tenemos un rebrote que, que, no, nos, que, no, nos, que no vemos pienso yo, no, no parece ser prudente andar caminando por los cristales. ¿Por qué? Porque en definitiva tenemos una situación eh, eh, que, que se ha disparado de manera exponencial. Ayer eran dos mil y pico en el día, ayer fueron cinco mil Entonces, estamos hablando de un aumento exponencial en el tema de los los... La,